Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio especial de, de paz mental, hacer un respiro también para nuestra mente, eh, recargar nuestras baterías, que a veces estamos un poco eh, agotados. Especialmente a nivel de todas las emociones que hemos experimentado estos días. Entonces, les invito que ahí donde están puedan tomar un momentito y ponerse cómodos, cómodas. Apagar todo aquello que sea como distractor. Y acomódense, ¿verdad? Vamos a hacer lo siguiente. Suavemente vamos a volver a la conciencia de este momento presente, como si este momento fuera un regalo. El día de hoy no es cualquier día. Al igual que cada día, es un paquete lleno de sorpresas. Y cada instante que estoy vivo es muy valioso. Y si de alguna manera he cargado algunos sentimientos pesados, o negativos, vamos a hacer el, el esfuerzo un poquito de irlos sanando. Entonces voy a visualizar cómo mi cuerpo suavemente va soltando tensiones inhalo profundo y suavemente Voy liberando las tensiones del cuello, de los hombros, de la espalda. Voy desacelerando la velocidad de mis pensamientos. Suavemente. Siento dentro de mí. Un punto de equilibrio. Donde se concentran todos mis recursos internos mis fortalezas, mi luz, mi paz, como si dentro de mi ser hubiera un espacio sagrado, puro, el alma. El alma que es esa energía sutil, metafísica, sin peso, que es como un diamante de energía. extremadamente luminoso, la esencia del ser, concentrado en apenas una esfera de luz, pequeña, Lo visualizo en el centro de mi frente, irradiando ondas de luz por todo mi cuerpo, ondas de paz, desde el alma a cada célula de mi cuerpo. llenándola de esa forma. Suavemente. Voy a ir más allá de todos los sentimientos acumulados en mi ser. Muchas veces lo que siento hace que mi cuerpo esté tenso en algunas partes, a regresar a ese estado de paz por encima de esa montaña rusa de emociones como si pudiera flotar por encima del ruido de los sentimientos en un espacio de total paz liberándome por un momento de ese ir y venir Es como si llegara a un estado donde no hay influencias. No dejo que mi mente entre en pensamientos inútiles. Como si en mi mente solo permitiera Esa energía espiritual suave de la paz Libre de opiniones Libre de conflictos Por un momento libre de todo suavemente es como si saliera de un estado de energía negativo hacia una dimensión sanadora de paz como si saliera de la oscuridad a la luz desprendiéndome de ese peso de mi propio ego o de esas Apegos o temores hacia la paz. Libre. Aquí. Visualizo como si desde la fuente divina, el ser supremo, recibiera el agua fresca, de la calma, la paz. Y si en algún lugar de mi ser todavía hay incomodidad o sentimientos que no son luz, les voy a dar esa agua fresca que va sanando la ira, tranquilizando ese fuego de la ira o del enojo. No tengo nada que probar. Soy solo un ser de paz. Si el Ser Supremo acariciara mi frente, mi cabeza, mi corazón, haciéndome sentir otra vez ese estado de confianza. ese estado de pureza porque desde esta sabiduría espiritual desde este estado de paz puedo entender y los cambios con los que quiero nutrir mi vida tienen que surgir desde esta luz desde este amor todo lo que venga desde este toque divino será para el bienestar ya que desde este estado profundamente de paz no hay venganza No hay resentimientos, hay perdón. En este estado hay compasión hacia el otro y también hacia mi propio ser. Desde aquí es mucho más fácil contemplar soluciones, nuevas ideas y calmar la ira. Tantas energías en este mundo. Aquí puedo escoger con qué energía nutro mi ser. Y con esta energía divina de amor. De tanto amor. O con la influencia de la energía negativa del entorno. ¿Qué quiero que entre en mí? Yo puedo escoger. Y elevar mi estado de conciencia. Para traer esa frecuencia sutil, sanadora suave. Y sentirme cada vez más y más cerca de esa fuente divina del Ser Supremo, la fuente universal de paz, de amor, de dicha. universal porque todos todos nos conectamos con la misma fuente aquí todos somos iguales como puntos de luz Almas. Con esta mirada visualizo como si cada ser fuera una estrella brillante en la tierra. Almas. Todos iguales. Todos luz. Esa mirada espiritual está limpia del rechazo, del prejuicio. Es una mirada a la esencia. Todos somos. Y al igual que en el Universo hay constelaciones hermosas Visualizo una gran constelación en esta Tierra Y en el centro, la fuente el Ser Supremo. Hay amor sin fronteras. No un amor del cuerpo, el amor del alma. Este estado de conciencia hace sentir el valor que tiene un pensamiento puro y sentimientos de amor. cada vez más y más enfocado o enfocada. No permito que mi intelecto se distraiga. Lo enfoco hacia donde yo elijo. Mis palabras Mirada, cada acción en esta conciencia generan una inspiración, ¿cómo sería? Si en este momento de mi boca solo salieran palabras que fueran útiles o generaran bienestar, ¿cuánto ahorraría de esa energía de las palabras? Que todo lo que digo. Es como un eco. Al salir de mi boca, regresa siempre a mí. Así en esta conciencia pura, elevada, sutil. Entiendo. Esa ley universal, de lo que yo siembro, es lo que cosecho. Y siembro en este momento, ese sentimiento de armonía, de compasión. the past. Lavemente. Observo cómo este ejercicio me ha hecho sentir bien. allá de sentimientos, solo en paz, tan conectada con la fuente de paz. Voy respirando profundo, distribuyendo toda esa energía a todo mi cuerpo, paz, equilibrio. Relajación, salud. a volver a este stand, siempre que yo desee. O. Oh, Soy. A terminar y mantener ese estado de conciencia poderoso, una mente concentrada en aquello que es elevado, que nos hace bien. Voy a leerles este mensajito, este libro de Compañera de Dios, que son extractos de clases de Adi Yankee, que era la directora de Brahma Kumaris, un alma muy, muy pura. Dice, Dar el corazón al único, a la única fuente. Una de las tareas de quienes están en el camino espiritual es ayudar a los demás a que experimenten su pertenencia al Ser Supremo. Eso significa ayudarles a que se identifiquen con su personalidad espiritual. Pero solo seré capaz de hacer eso cuando yo haya efectuado esa transformación en mí. Para eso, deberé enfrentarme a dos tipos de obstáculos. Las influencias de los que me rodean y las influencias más sutiles que vienen de lo profundo de mi propio ser. Es más fácil tratar con las primeras, pero las segundas, por ejemplo el ego, Toma más tiempo porque es más sutil y, por tanto, más difícil de reconocer y afrontar. Cuando le doy mi corazón solo al Ser Supremo, ¿verdad? y solo hay esa fe tan profunda al Ser Supremo, no hay nada excepto alegría. Dárselo a los seres humanos puede ser fuente de dicha, pero también de dolor porque los sentimientos originales de elevado amor espiritual hacia todo se ven limitados. El sentimiento de amor universal es reemplazado por una atracción hacia unos pocos y esa no es la base para una dicha constante. Cuando me expongo una y otra vez a emociones limitadas, mi personalidad sufre. Así en cierta forma procedo con falsedad, ya que no se espera de mí que yo sea un ejemplo de lo limitado, sino un modelo de lo divino. La meta no es hacer a los demás como yo, sino que se acerquen a ser como el Ser Supremo. La fuente y que esa exploración, de volver a sentir tanta cercanía con, con el Ser Supremo, que es un derecho que tenemos todas las almas, es algo lindo de explorar, de sentir.